Muy buenas, amigos míos. Aguanten. <risa> Vamos a hacer la vegeta hoy. ¿eh? A ver. Muy buenas, amigos, ¿cómo estamos? Hoy espero que estén bien, yo estoy bien. Y comenzamos con. Hoy no va a ser directo, ¿eh? Hoy no. Va a ser video. Vaya. Cosas nuevas, ¿eh? Vienen por ahí. <risa> ok. A ver. La vez pasada, Que hicimos? Lo de de Crab, Que hice el directo, valió caca Básicamente Porque Pues no No pude grabarlo, ¿sabes? Digo, o sea eh, Hubo pedillos Varios <ríe> pedos, así que Lo que vamos a hacer es Mira, lo primero Lo primero Obviamente esta madre tiene mods Por esta, esta madre, está estas cosas Y hay varias cosillas, ¿no? que si quieren vamos a poder o sea, vamos poniendo más cosas y aquí lo importante ok estas son de los dungeons creo que habían metido algo Esto no sé pero puse cosas para la casa así que eso no va a gustar ok no puse esa peteja pues que sí ¡Ojo! Hace mucho que no juego Minecraft, ¿eh? Pero demasiado que no juego Minecraft What? Ah, o sea... Bueno Tengo lo de que que pico con el hacha, o sea que pico y se cae todo güey pero al parecer si no tengo el hacha güey no hace nada wey. interesante ¿eh? la verdad y bien los santos vamos esa por canción en la cabeza, wey, que la neta ni siquiera sabe por qué, wey, Vamos a poner esta madre acá, vamos a poner esta acá. Vamos a tomar lo que falta. Gracias, gracias. Plantamos, plantamos, plantamos. Y matamos a esta viajada. ¿Qué, güey? un o qué, wey? ¿Qué wey? Había otro por acá, ¿no? Y así ya tendríamos camado. ¿Qué, qué, qué? okay wapa Ok. Sigamos. Ahí bien golosa Toma darle pinche canción, güey me caga que la gente cante canciones Y así, güey, bueno, porque luego se le pegan, ¿no? Y lo que hagas es que ni siquiera sé por qué se le pegan, ¿no? güey Aquí, verga, pinche canción Y me la sé, güey Perdón, güey Los zorros llenan comida, ¿no, verdad? ¿Qué es eso? Ah, el zorro Pam pam pam pam pam pam Lo bueno de esta madre, wey, es que ya vamos a poder, o sea, picas un poquito, wey, ya tienes un chingo de cosas, wey. Eso es lo bueno, wey. Pero si se acaba más rápido el pique el, el hacha, wey. Básicamente como si si sí la picaras, wey, completa. ¿Sabes? ¡Qué verga! ¡Qué robo! Ok, vámonos. Vamos a buscar la felicidad por allá güey. bueno sabes qué primero lo primero güey nos hacemos un hacha lo dio un pico güey. acá bien bonito güey bien... truco truco no me voy a meter porque la neta ni siquiera tengo comida güey. así que no ni queda me sale rentable hacer eso aunque okay, estoy viendo Iron. Güey. Eso es otro. Otro oreo. Que sabrá Dios que sea. Sí, sí, es Iron. La neta, no sé qué. No sé qué más cosas hay, pero. Bueno, o que la verga. es Iron? Sí. Ya me dieron el logo. por aquí, más, más iron. Espera, la neta yo no soy de las personas que, que le importa gastarse el iron al inicio. Es una mensaje no gastártelo. Yo. Lo vas a necesitar, brother O sea, la neta no sé si haya mods que digas pues están rotísimos, pero si no ponemos, sin su madre. Oh, mira, your life has... sabe qué? <risa> ¿A qué le juego al verga? <risa> Uff, ahorita les puse una ¿Una canción que estaba escuchando, güey? Ver? Verga, no sé cómo se llama, güey, pero ahorita, o sea, ahorita les digo, güey. Ver. Verga, esa canción, güey? ¿No? mire mira, guachen watching, guachen se llama se llama se llama eh sufriendo de milo zafra negra verga güey, escuchen la canción güey, es electrónica we. y es como uff uff uff Neta, es una canción muy perrera Esta perra, escúchela O sea, es electrónica, la neta Pero Hasta yo me emocioné Y eso que no soy tan fan de la electrónica fíjate lo las... O sea, me gusta Pero un ratito, güey La neta, no sé cómo la gente no se cansa de Todo el puto rato, güey Con lo mismo, güey Con lo mismo, güey La neta, no sé cómo se cansa pero, me gusta No mucho rato, pero me gusta Algo es algo, wey, dirían por ahí wey. Pero bueno, mira Si a ti te gusta, que te valga madre lo demás wey? Así son las cosas, wey. si te gusta algo, no importa lo demás güey Mientras a ti te guste, todo culo cool, Sabrá de Dios si es de día o de noche wey? No entiendo esto de abajo, güey. La verdad me iría saliendo, wey. Ah, amigo, es cierto, wey. Me van dando corazones por la experiencia que tenga. Es cierto, es cierto, es cierto. Si, sí, les recuerdo que ya grabamos parte de esta madre, güey. O sea, fue en directo, pero bueno. Pero voy a va <ríe> hubo varios problemas con ese directo. Por cierto, este va a ser el primer episodio y el, el otro va a ser en, en Twitch. Así que para que vayan. ¿no? Normalmente todas mis cosas están en, en la descripción. ¿no? Ahí está lo de Twitch. Me estuvo un chingo de rato ahí adentro, wey, no sé qué nada de piedra, wey. Qué mamada, güey. Yo creo que con esto, wey. Y mi. bueno. Tengo hambre razón no es ahí, bueno. No mames, hoy estuvo... Hoy hubo un pinche perro, güey, de cagazón. Todo el pinche día, güey. Ahí está otra vez, güey. Güey, es que el hijo de puta, nada más hablo de él y empieza a llorar, güey. Pero lleva toda la noche, güey, de cagazón. No sé qué tenga. La neta, güey, tampoco me importa. Güey. No me dejó dormir toda la noche, güey. Fue el perro más castroso que... Con el que he lidiado, güey. <ríe> y me ve toda la noche callando el pinche perro, güey. No, güey, fue horrible, güey. Neta pinche perro cagazón, güey. Ajá, wey, ya le he hecho otro, voy a hacer otro, güey. Voy a hacer otro, güey. Para hacer que la carne. Güey, es que no se calla, güey. ¿En serio cómo odia ese perro, güey? Diario lo mismo con ese cabrón, güey. Diario, güey. No hay día que no se calle, güey. No, no me dio nada. Ok, okay era la neta lo primero que va a hacer, va a ser una espada güey. y una pechera que no me gusta. Ahora sí. Pam pam pam pam pam Güey, neta como odio ese perro, güey. No perro cagazón, güey. Pero lleva rato, güey, lo juro, güey, que lleva rato, güey. Lleva desde las 11 de la noche, güey, más o menos, güey. Y no es mame, güey, lleva harto, güey. Me... O sea, me tiene harto, güey, el puto perro, güey. Bien, o sea, qué pinche mamadita. Voy a la cama ¿no? Dormimos Y no despertamos Okay, llegamos Aquí pendejo poco de marca ¿no? A ver. Cama. Y cosas. Voy a poner uno de esta madre, güey, de mientras, güey, Para saber dónde dejo pendejadas. Me la Wey, ya que se cae el maldito perro, wey. ¡No, hijo de puto! No mames, mi cama la rompió, güey. ¡Hijo de puta, güey! Mi cama... Y cada vez que veo maldito creeper lo voy a matar, ¿o? Los odio con todo me hicieron los malditos creepers. Bueno. Está en la marca. Vamos a ver qué pedo. Ah, me voy a hacer otro hacha. Para picar más cosas. <tose> Ok. Perfecto. Y sí, perfecto. Ok, sigamos. Ok. Ok. Hoy tengo la puta manía de virar la otra la otra pantalla. Güey. Que por cierto no sirve esa pantalla. Así que ahorita estoy con una sola pantalla. Por eso no estoy haciendo directo. Eso. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No sé por qué a veces prende y a veces no prende la pinche la pantalla. No creo que sea OLED porque si fuera LEDs no prendería, ¿sabes? O sea, no prendería a veces. ¿Quién sabe la netada? ¡Uy, ese perro lo estoy odiando con toda mi alma! Sé sí que está feo odiar a un perrito, wey, pero... Pero neta, wey, ese perro lo estoy odiando. Horrible, wey. Y mira que sí me gustan los perros, eh. Pero, arriba cuando no se callan. Ah, neta. Necesito comida, güey. Si encuentro vacas o algo así, me las voy a pinche comer, ¿o? Qué ruido pongo, Huevo, huevo, huevo, huevo. Perdón, pollitos. No, era el pollo más duro del mundo, eh. Perdón, conejo. ¿Y La pata de conejo sirve para... Ah, sí sirve, sí sirve, sí sirve, sirve. Sirve para... Pusiones y Mmm. Voy a comer pollo. Por cierto, oh, mira un barco. Las dungeons ahí se encuentran los corazones. qué? Lo que tenemos que buscar son dungeons. Es un pinche barco. ¿Qué clase de barco tan pedorra es este? <ríe> ¿Eh, ¿Hola? Escucho al maldito zombie pero no lo veo. Bro. Uh, uh, uh. A ver, no estamos apendejando bien, cabrón. Ay, por qué se escucha acá? No. Pero, ¿y el puto zombie dónde está? No, no capto ¿dónde está el zombie, güey? Che este zombie perdió una dimensión acá bien paralela, ¿eh?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 Tu porco, ven Hijo de tu madre un porquito Creo que el animal más bonito de Minecraft es el porquito güey. Que la neta no dan como ganas de matarlo, porque tiene bonito Dice que como ese champonita, que como ese champonita, oye Pero pues de todos tienes que comer, güey? es como la vida, va. O sea, en la vida, la neta, los porcos no tan bonitos, güey, ¿sí? pero. Pues tienes que comer, güey. Aunque llegue un pichigano y me diga, eh, ¿es que comes. ¿Cómo no puedes comer carne? No tu madre, Qué tan la cola con una pichinoloria, mejor. <ríe> Deja de estar chingando a los demás, güey. ¿no? algún día se podrán domesticar los horros, güey. Estaría un parro, güey. Hay que ir todo por aquí, empecemos. Los... Ok tira, mira nomás tira, nomás. No tengo intención de meterme en la cueva, la verdad Desalo. Bueno, es que... <ríe> Ese pinche perro, la neta, no sé qué tenga, güey, la verdad Porque, pues... Para que lleve más de... 14 horas ladrando, güey ¿De qué está pasando algo, eh? Espero nada malo, la verdad Pero, verga, güey ¿Cómo puede un perro tan clasón como ese, güey? Bueno ¿Vale? Si no hay más iron, nos vamos A la verga, ¿cómo sale aquí? Para que no suban. Venga, estamos al lado, güey. Tenemos que no me la lleve, güey. Ver, güey, no, no talé, güey. Ya talado madera, güey. Ah, mira, mira Besame. Y quiero venir a tus labios, besándome otra vez, suave. Besame, bésame. A ver, Tokul, cool, perfecto. Me voy a poner la pendejada esta que, que es para subir dos, dos bloques, ¿ve? se me hace parravo. Y es útil, la verdad. Porque ves que ya no tienes nada, ¿sabes? O sea, no tienes material para subir. Y usas a madre, güey, ya llegaste, güey, Tokul. A ver, voy a usar... Voy a hacer mi cama. Hago mi camidrips. Es que hay otro puto clip. Clipper. Otro creeper. Otro creeper. Ok. Besame, besame. Suave. Otra vez, suave. Suavemente, besame Y quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave Como dice, suavemente, besame Y quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave Suavemente, besame Suavemente bienmente besame. asco ningún puto pollo me dolió. Besame. Dejamos el iron acá. Ponemos una parte aquí. Ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Esto me lo como. Porque puede porque quiero Como ven Ok Ey, güey, Estoy escuchando un puto zombie güey. Bueno voy a estar largo lo que está ese madre La necesario, güey La neta yo esperaba que fuera la La que tumba las cosas güey. O sea que se cae como De verdad sabes No así faltaría güey. Me hubiera gustado más ver así que, que se caiga todo de golpe. Wey. Creo que estéticamente es más bonito. Sumo que hay una cueva aquí abajo, wey. pero que huevo ir a buscarlo, la verdad. Bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, suave. ¿sí? <risa> wey, es que se me pegan las la canción bien pendejas. Wey. Verga güey, ya vi por qué que hay un chingo de... De babosos güey ¡Hijo de puta! ¡Hijo de tu pinche madre! Wey. ¡Cómo lo odio! Wey? ¡Asqueroso de mierda! se supone que iba a hacer. No, no esperaba que hubiera un chiquita la claro. Chinga todos, ¿por qué echaba tantos? De pues estoy abajo de un cuevón entonces. No no se salir de aquí Eso sí, tengo un chingo de iron ya, güey Es que, vean, güey, me salen un chingo de De estos babosos aquí, güey Ya, güey, porque está marcado ahí ya, güey Qué esquita, güey Bueno, pero hay una muerte, güey ni tan mal a ver vamos a poner toda la madera aquí wey uff espero ya tener la mochila antes ¿Cómo se hacen las mochilas? Mochila, la mochila básica Opa Oro ¿Cómo se hace? Ok, no está tan difícil Besame, quiero sentir tus labios, besándome otra vez suave, besame, besame, besándome otra vez suave, suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Ahora va el casco Y ahorita van los pinches zapatillos Pero en lo que están Talamos esto Pinche árbol de dos Pinche mamá de los teletubes Bueno me gustan ¿no? Ah mira aquí sigue la cueva creo ¿Cómo llegó ya? Gracias. Gracias. Gracias, Miriam. A ver. de cuántos tengo? Creo que me puedo hacer una, can una mansión ya con toda la madera que tengo. Sin pedo, güey. Pero sin pedos, güey. ¿no? Pero mejor que sobre que falta güey. ¿no? Ok. Y ahora ponemos los papos. ¿es ¿no? oh, mira que bonito se me ven, güey. ¿no? Uy, tenemos los transportes, creo, güey. ¿no? Sí, mira. Pero va a estar medio cañón, eh. Ander girl. No sé cómo se consiguen esas madres. ¿eh? A ver, tampoco he visto Teletubbies. Ay, güey, a ver. No sé cómo se llevan las varitas. Pero, esto es lo que queremos. Oh. bueno, estos es los corazones queremos ¿Y qué más queremos? Esto de main nada más hay más. Main ok. ¿Me han ese, ¿What the fuck? Uh. Tengo que meter más cosas, ¿eh? Por lo que estoy viendo... ¡Uff! Hay una cosa que la neta es una pendejada. Pero nos va a servir mucho, güey. Así que vamos a... Lo primero es lo primero. Vamos a ir a buscar un lugar para hacer la cazada. Que obviamente no lo quiero aquí, güey. Está medio pellón Au. Ah, es que creo que estoy en una puta isla ¿eh? Sí, supongo estoy en una isla Ya para no haber encontrado nada Digo que di vueltas para chingarla. A ver voy, voy a dar toda la vuelta Pero del lado de la playa, ¿sabes? estar todo el rato con el sol ver atrás de mí sí, sí sí playa a la derecha we. todo el rato we. mi casa debe que estar atrás de mí we, para saber que ya no estoy Pésame que quiero limpiar tu labio y otra vez, suave. Ay, Qué cosas de la vida, voy a perdí la playa. <ríe> regresamos a la playa, regresamos a la playa. Perfecto, ok, aquí ya estuve. El sol se está poniendo rosa. A ver... Verga, ver si estoy en una isla, we. Ok, a ver ¿Sí si estoy en una puta isla, we. Me tengo que ir de aquí, we. Voy a seleccionar cosas, wey Lo que no se necesiten Pues fuera, we. Eso a lo mejor, nada más es esto, güey. El mundo, ¿verdad? Creo Es lo que siempre me da miedo, güey. Escoger el pinche mundo que nada más es así, ¿verdad? ¿Qué puta será eso, güey? ¿Pirón? Me estoy regresando. Si, sí, güey, estoy en una isla. ¿eh? Es que el pedo que no me cargan los pinches mapa pedorro este, wey. Para saber si estoy en una isla o no, wey. Pero lo más seguro es que sí, eh. Si, sí, güey, super seguro que estoy en una isla. ¿eh? Uy, que lagazo, güey. No sé si estos güeyes me aceptan los corazones, ¿no? Sí, Y es que esta madre es mía, güey. Chipo. A la verdad. Me reventé las piernas, ¿no? Subimos, ok. Regresamos a la casa, verdad? preparamos las maletas. Verdad? No sé si la chica ya llegó. ¿What? ¿Hijo de puta estás Uf, uf uf uf uf uf. Eh hijo de puta. Dormimos, dormimos, dormimos. Ok, primero, primero, lo llevamos toda la pinche Este, esto Bien, Lo llevamos esto y Esto Pero, La neta, me lo puedo dejar, no, no me importa Y mi cama Ah, oh, mi la nariz Ah, Dios que buen cucarzo wey ah, yeah. <risa> No, juro que no me hice nada we. A ver, me llevo esto Chiso, madre Que huevo tener que hacerlo Ay cabrón no iba a dejar eso Okay, me voy a llevar esto porque pues no ni nada Ok no, Ya dejamos esta cochinada de acá Voy a barla que no no quiero nada we vale Ah, ok so. Es momento de partir de aquí wey. Y nos vamos wey. Nos vamos a un mundo mejor wey. A Un mundo nuevo wey. qué habrá wey? Es momento donde partimos A nuestra nueva aventura Es que wey, wey. Ni siquiera se ve el puto mapa wey. Todo volviado, wey. Eso vamos no sé a configurarlo bien, ¿no? la neta. También no me importa, pero... Pues hoy. No sé qué ver es esa morado. Bueno. Bueno. A ver. A ver, lo demorado era lo del mapa ah, A ver, ya llegamos a un pantano ¿eh? Un pantano Que la neta no importa el pantano eh. Es que No hay nada ¿no? Mira, aquí ya llegamos A alguna oh, parte pero creo que nada más es como una isla Creo que si, sí, nada más es una isla, eh Que también le quité todos los Jones, eh ¿sí? Estoy a 12, ¿sí? Para que no me dé la... Se sí, espero cuando baja hasta el lado <risa> Ay, a ver, me... Si, sí, es que... A ver, vamos a ver. Opciones. Control gráfico. Vamos a subir los chunks. A 32. <risa> me está dando un chingo Que es No creo que sea una casa de ser un ¿Cómo se llama? Voy a bajarlo A ver Opciones Gráficos Vamos a bajarlo okay. El Era 11 Está bien Ni tan Ni ten, ten. Mi Rockly. Del chiste paca. Ah, ya. Pam pam pam Si sí, va a ser una dungeon. O no una casa creo. Sí, es una casa normal. No se ve que sea una dungeon. Pues mira. Ocasión. Es un... Es un... Es un boss. Ok. ¿Y lo mismo el otro? Ok, la secta de. Es por hueso. A ver, no por ustedes, la neta va a ser de esto. Aquí no queremos sectas, cada quien. Queremos pensamientos liberales. Bueno, a ver, tampoco tomen mucho en cuenta eso de liberales Cada quien piense lo que quiera, pues Sí, no vayan a pensar que acá Aquí, okay, a ver, ponemos nuestra cama Y aquí va a ser nuestra base de operaciones Ponemos toda la maderita Ok, vamos a alumbrar, que se veía en pincho oscuro. Ok, todo bonito. Ahorita ponemos una... Ok, ponemos esto. Agarramos maderita de acá. Eh, pasamos una puerta. Que no sé por qué se siguen haciendo 13. <gasps> Me mame. Bueno, tengo puertas para una vida entera. Hoy. Pero... ¡Ey! Ahora se ve bonita la casa. Con 400 puertas. Dejamos esto. Esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, ¿no? Ni esto. Esto lo ponemos acá. y lo dividimos en tres y este pues, ya Dios enseño ese perro odio. Creo que, a ver, vamos a, vamos a marcar esta casa y vamos a desmarcar la otra. Casa. La borramos y la borramos. Perfecto. Y vamos a explorar. Que estamos en un pantano, eh. Dice pronto estar en un pantano. Tengo un chingo de hambre, wey. <risa> la voy a la puedo ver mm. Creo que no busqué bien el lugar, eh que Pues creo que va a ser lo mismo, ¿eh? No, qué pendejo. Ay, ay, ay, ay, ay, hay que regresar. Si morimos, ¿eh? Para no aparecer hasta aquí en tablero y aparecer aquí, ¿eh? qué Que puta hueva, Mira, ¿eh? Ya, estamos. Sabríamos dónde está. Pero no mames si hueva de veras, No he visto ningún Teletubby, y no he visto nada, wey. Ese es el pedo, we. No hemos visto nada, de nada. Porque ya sabes, no hemos visto nada. Bueno, ahí veo tierra normal. Puede que ahí encontramos cosas bonitas. Pero quién sabe. Mira el bosque, ok. Bosque normal, güey. ¿Qué cosas estaban acá? ¡Eh! ¡Un tarotubio! Uh -oh. Pero no chiste a malos, ¿eh? ¡Quítalo, verga, puto ¡Pendejo! ¿Y para qué me sirve? Ah, Ok. Tubi Kuscha Machine Máquina de Custard, no sé qué es Custard. Eh... Uy, uh, esta está perro, güey. La máquina de galletas, de bloques de hierro, bloque de plazo, libera, de caro güey. No, no me acordaba de eso, güey. A daño, güey. Se lo aviento así. como un tomahawk fuera de puto creeper una casa allá. vi una casa allá. te le tuve malo Oye, ese perro no se calla güey. en serio lo, lo odio con todo mi ser güey. Me a que sean zombies 202 no sé qué tan buena idea sea meterme porque no tengo tanta comida wey pero vamos a ver que te Ok, le llevo esto. Qué pendejo. A ver, hacemos esto. La neta ni siquiera se está grabando bien el pinche video. Esperemos que sí. Voy a dejar esto. Dejo esto. Esto, no sé qué puta escucha. Ok. Uf. Uy, uh, zanahoria, wey, perfecto, wey El néctar no sé so para qué sirva, wey Qué puta escucha, wey Ah, esto pendejado Olar, penduru Ok, a ver. Voy a dejar también aquí. Y ok, vamos. Ah, por el fondo la maña, de la de mitad. ¡Rápido! ¡Eh! ¡Me dio un corazón! Esto... Perfecto. Esto tiene su tu madre. Oh, okay. ¿Aquí ¿Qué hay? Uf, uf, uf. Esto no va no sé para qué. uf uff Lo de la neta no me lo quieren llevar, wey ni los uso, we. Mira qué más ¿Por okay, qué pichita la tuya puto? We. Uy, me lo darán. Sí. Oh, oh. Mira, estos son los corazones que les digo, we. Ah, pero son de los chinga. Pero la vez pasa nada estamos usando estos. Mm, el corazón, el corazón. No veo el corazón. contra no el corazón, güey? No, ¿no? no lo veo. Mhm. Uh -huh. Ahí está... Ah, okay, es un chiquito. No, creo que es de grande. ¿eh? No sé sí si es el chip. ¿Estoy loco? Me reventaron la vida. Se flamoco que me metieron, wey explotar, explota acá, we. lejos del cofre, wey Ok Dejo esto, dejo esto Y me llevo esto Okay. Todo bien. Todavía la mochila de acá, comadre. ¡Oh, Pero por qué no suena como te lo tuve cuando son dí, güey. Esperemos perro, ¿no? Uy, escucho. <susurra> Perfecto, con permiso, Enderman. No te quiero hacer nada. No, tú eres venenoso, wey. Tú eres venenoso, hijo de puta madre. Wey. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Corre bien rápido, hijo de puta, güey. No mames. Eh Tolio. Uf, uf, uf, uf. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Uf. Uf. Uf. Y esto qué, es, la nubilidad no importa. Eh, pensé que sería mejor. Dejo esto. Me llevo esto. Oh, vale. No, Qué asco, güey. Vaya mierda me dio, güey. Uy, infinidad acuática, no quiero nada aquí. Un uh, papá, la verdad me tendré que ir ya. No me lo debería estar jugando más. Porque, tengo esto, el polvo, la neta no lo quiero Prefiero las manzanas Güey, ese perro no se caía, güey, nunca wey. Perdón, es que odio los... Esos, güey A ver, voy a marcar esta madre, ¿eh? Uh oh, no, espérate bueno tengo si tengo, tengo, tengo, tengo, tengo espacio para la zona oreada ¿no? ok y la espada lo llevo que dejo que dejo que dejo esto no lo quiero dejar voy a dejar este bueno uh... si esto ya después va a venir si le es un Ehm... Guarida del... Mal Ok Guarida del mal Venimos después, próximo episodio Ahí cuando estamos en directo en Twitch <risa> Rechamos a la casa y acabamos, de... acabamos el episodio Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam de ven No, <risa> oh, ok. Me había preocupado, dije, no mames, soy mi casa. Pero... Nos regalamos a casa, Después de un largo día, güey. De estar laborando se siente en el hogar llegamos a casita wey comodamos las cosas wey acá vamos a pasar bien recuerden próximo ¿no, día o sea mañana no mañana no el lunes no el lunes el lunes a la mañana no mañana, mañana mañana mañana directives en twitch pam pam pam pam pam por cierto para los que tengan media de java también prepárense que vamos a hacer cosillas dejo cosas importantes aquí aquí ya lo demás por, por acá ¿Y otro? Dejo esto, esto, la papa no, porque ahorita la voy a plantar Bésame, que quiero sentir tu labio besándome otra vez suave Bésame, bésame Suavemente... Besame... A ver... Agarro esto... Y lo de esto... Son... Bueno, la neta no es necesaria, así que... Me quieres estar haciendo su maldito perro, güey, para estar llorando todo el puto día, güey... Es que no se ya. Voy a quitar toda la parte de acá arriba. Bueno, antes de acabar. Voy a hacer esto. Dejamos bien aquí. A acomodar bien, a pensar y cómo a Ok, ahora sí, seguir quitando. Vamos a dejar plantado ya esta madre, wey, para <ríe> A ver, esta parte, si eso sí, lo voy a tener que dejar aquí bien bonito Y aquí ya lo bajamos, weón eh, pensar en todo, weón Y aquí estamos también esto Y esa es parte donde eh, digas que hueva, va a ser la siguiente. Pero el chiste es quitar todo esto. Hasta el momento, pero aquí, mira. Ok, quitamos esto. Varios cosas aquí abajo ¿no? para tener eficiencia 2 no muy lenta, ¿no? Ok, perfecto y Y obviamente, esto lo vamos a tapar para ¿no? que no sea feo, más que nada. Ponemos esto. Uf, está difícil. ¿eh? Y acá también, sí. esto creo que lo voy a dejar así los dos es que no me gusta cómo se ve oh, ok con una bajadita todo culo cool. ok Okay, tan mal hecho, pero hace la función. Entonces, para que funcione, si voy a tener que hacer esto, uh -huh. Bueno Aquí ya no puedo. Voy a dormir antes que venga un pinche creeper. No sé. Mira, ya había cosas debajo de mi Si es que lo digo, we. Mira, ya tenemos esto, wey. Está bonito, wey. Voy a quitar más. No sea tan raro, <coughs> ok. perfecto, plantamos esto, una, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4 Perfecto Ok Creo que tengo polvo de hueso Así que Que si tengo ¿Qué tengo más, eh Eso, tengo hueso um... mm. Que bonito tenía hueso, ¿no? Menos Ok, tenemos más zanahorias. Estas van a ser es pura zanahoria. La neta me voy a gastar más el polvo y el hueso en, en cómo se llama, en la papa porque la papa me va a servir. Mamá, quiero que me están tocando venenos así. Ah, bueno, okay. Justamente no, estaba pensando hacer esa madre. Igual. Pero me ganó el querer. Ok, y dejamos esta papa aquí. Ta Y esta lo voy a cocinar, güey. ¿no? para tener papas ok dejamos esto ponemos esto eh, dejamos cosas en el cofre a este Upa, eh. ok entonces lo voy a dejar acá dejo todo esto Y bueno, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Guapa Aquí vamos a dejar esta vaina, amigos Porque pues ya ven cómo es la cosa ¿eh? Así que ya saben, chau chao Van a ver ahora Un momento donde se va a ver el El OBS y el amor